Si estás con nosotros, te sentís bien, estás con... Estás con... Fama, poder y ganas, con Jimena Antelo y José Pomacuzzi. 265. Servicio técnico Toyota, solo en Toyosa, rápido, eficaz, diagnóstico eléctrico y mecánico, chapa, pintura, repuestos originales, con todos los estándares Toyota, con la tecnología que tu vehículo merece, porque un Toyota cuidado por Toyosa, vale más, agenda tu cita al 901-105-200, Toyosa, 40 años de experiencia y calidad. Fama, Poder y Ganas por Radioactiva con Jimena Antelo y José Continuamos. Bueno, vamos a saludar en este momento José al Ministro de Economía, Marcelo Montenegro, que está aquí en nuestro estudio. ¿Cómo le da, Ministro? Un placer saludarlo. Eh, buenas tardes, muchas gracias por eh, estar aquí en el programa Fama, Poder y Ganas. Muy amables por la invitación. Bueno, el ministro ha venido por dos temas importantes, José, y hoy nos los va a explicar. El, el básico, el primero, el que iba a afectarnos a todos, es lo de Asana. ¿Qué pasó ahí? Bueno, eh, los trabajadores de Asana el, la semana pasada ya manifestaron una amenaza de paro indefinido en los aeródromos y aeropuertos del país por una serie de demandas que no estaban totalmente justificadas en su momento, porque el acuerdo que suscribimos hace un mes se estaba cumpliendo enteramente. Las mesas de trabajo se estaban llevando a cabo con trabajo incluso de los propios ministros, como te comentaba extra en de entrevista. Y creo que no había ninguna fecha deadline para decir, bueno, hasta tal fecha teníamos el compromiso de que nos tengan que... ...mostrar un decreto supremo, no... ...se estaba trabajando en estas mesas. ¿Han entendido los compañeros de la FENTA... ...de que este tipo, digamos, de, de acciones... ...no le va bien al país? Han reflexionado, han les hemos dado la solución... ...de generar este fondo rotativo de 84 millones... ...que en primer lugar va a cubrir parte de las cargas sociales... Y otra parte va a servir para la jubilación de 222 funcionarios que ya están en edad de jubilación, ¿no? Y que obviamente desean jubilarse. En este momento, digamos, muchos de ellos eh, prefieren estar en su casa, pero obviamente jubilados. José. Ministro, la verdad que valoro muchísimo que usted esté ahí porque yo a lo personal le digo me confundo. Yo sigo la cuenta del presidente Luis Arce y él todo el tiempo está colocando datos de que mejoramos en esto, invertimos aquí, aumentó la inversión pública acá y luego escucho, digamos eh, a los políticos y dicen, estamos mal estamos sin rumbo eh, ¿cómo estamos, ministro? por eso es que valoro tanto poder eh, entrevistarlo de manera directa Ok, José muy importante tu pregunta por números tácitos, ¿no? La economía a abril de 2021 comparado con lo que fue 2020, pasó de menos 7,5 en variación. ¿Puede mostrarlo más hacia esta cámara? Claro. Ahí, perfecto. Ah, claro. De menos 7,5 a abril acumulado en 2020, acumulado al 2021, aumentó en 5,3. Esta es una mejora. Esta es, un, es una mejora sustancial e importante de 5,3% y a 12 meses o sea comparando abril contra abril no enero abril o enero abril abril contra abril 27,7 oh, es una cifra grande que puede confundir a la gente pero en acumulado hemos recuperado bastante y en, en, a 12 meses y en acumulado 5,3 ¿y quiénes explican este crecimiento? Jimena está la minería Está la construcción, los mismos hidrocarburos, la industria manufacturera, el comercio, otros servicios, comunicaciones, transporte. no Están recuperando la mayoría de los sectores. Hay algunos otros dos sectores que todavía están entrando en la dinámica de mejorar, pero la mayoría de los sectores estamos viendo una recuperación. Si yo expresada que el 5,3% proviene de un solo sector, bueno alguien dice, pero bueno, te estás desolviendo solo un lado y toda la otra parte del cuerpo qué pasa. Y estamos mostrando que una importante cantidad de sectores se están recuperando. Ahora, ministro, hay quienes dicen, este, claro, ¿cómo no se va a recuperar si el año pasado tuvimos decrecimiento? ¿Qué les puede decir a esos sectores? A bueno, esas personas. Bueno, para que haya un aumento, tiene que haber una base de comparación y un aumento. Si, si esa variación o ese, ese cambio no fuera positivo, no hubiera tasa de crecimiento. Estaríamos en, en peor lugar. Muchos hablan de la comparación estadística. ¿no? Sí, caímos de, en el 2019 a niveles importantes, pero lo importante es la tendencia, la señal, la salida. Estamos recuperándonos. Uh -huh. Y esta recuperación... No es fácil, va a depender de muchos factores. Están ahí eh, el tema de la crisis sanitaria a nivel mundial. Hasta que no estemos inmunizados en todo el mundo, lo dijo Jeffrey Sachs, hasta que no estemos todos seguros, nadie está seguro. Esa fue la frase de Jeffrey Sachs en su último libro de globalización y geografía. Y lo está eh, enfatizando de forma clara debemos apuntar todo el mundo a una inmunización y Bolivia está en esa lógica de que se liberen las patentes para poder acceder a gestionar y producir sus propias vacunas o con un laboratorio, ¿no? Entonces, queda claro, Jimena, que este es un elemento importante, pero el otro elemento es ver que hay sectores que están generando una recuperación importante como la minería y la construcción, que son dinámicos eh, sectores de la economía nacional. Y eso no es una casualidad, no es producto simplemente de buenos precios. También están aumentando los volúmenes. Si fuera solamente esto es en volúmenes, esto es en volúmenes la recuperación. Habría que sumarle... Cuánto aumenta el ingreso por vía precio, que es un poco, mucho más. Que a veces lo que nos interesa ver en la billetera es el dinero, ¿no? Uh -huh. Multiplicas precio por cantidad, no, la hora de trabajo por el número de horas de trabajo. Aquí estamos viendo que las, como que las el número de horas de trabajo está aumentando. Multiplicado por un precio también importante, la economía se está recuperando. Ministro, algunos datos que nos pueda dar, por favor. Sé que no todo tiene que estar en su cabeza, los que disponga, por favor. ¿Cuál es el tamaño de nuestro PIB en 2018, 2019, 2020, 2021? Unos aproximados para ver a las preguntas que iba Jimena. Dicen, claro, ustedes andan diciendo que hemos crecido 5%, pero cuando hemos caído 20, estábamos acá, estábamos acá. Caímos 20, hemos recuperado 5, estamos aquí. Pero antes estábamos acá, dice la gente. ¿Sirve para eso verificar el tamaño del PIB de los últimos cuatro años? Bueno, en términos reales, habría que calcularlo, pero en términos nominales, tal vez la caída es más grande, el tamaño de la economía es aproximadamente de 40 mil millones de dólares. Es el tamaño de la economía. Entonces, si, si consideramos que no hay el efecto de la inflación y cayó, digamos, aproximadamente en 8%, entonces ahí vemos que podría haber caído a 37 mil o 36 mil millones de dólares. Y esa es la nueva base de comparación. Pero, vuelvo a insistir, la tendencia es a la recuperación, no es a seguir cayendo. Y, obviamente, estas salidas son progresivas, no son que muestren una economía que haya superado los niveles del 2018-2019. Estados Unidos está cercano a querer superar esa situación. Oh, en quiere decir que? Estábamos en 40.000 el 2020, con todo bajamos a 36.000. Aproximadamente, habría que hacer el cálculo en términos los, reales, ¿no? Estimación de este final de 2021, 38, otra vez el 40. Claro, vamos a llegar, digamos, a un, unos 38.500, 38, 38 39.000, digamos, por decir. Pero date cuenta que la tendencia es a recuperar. Ok, es ah, que es esa aplicación que da es buenísima, es buenísima. Vamos ah, para arriba, pero esto es con calma. La otra pregunta es, en cuanto a reservas, ¿cómo estamos hoy comparado con la prepandemia? A ver, eso es muy importante, eh, José y Jimena. Eh, el volumen de reservas con las que hemos recibido el gobierno eran de 5.200 millones. Este año, eh, o sea, cuando asumió, asumió cuando, Luis Arce. Claro, 5.200 millones de dólares. Pero consideren que 327 millones que vinieron del... FMI. Del FMI, que no lo podemos llamar crédito porque no pasó la asamblea, no deberías ni haberlo tocado. Descontemos eso, estaban ahí, pero no es no es plata legal. Yo, yo les pregunto a ustedes, si a sus cuentas les llega una plata que les dicen que no es legal, ¿la tocarían? No, ¿verdad? Por más que esté ahí. Entonces, ministro, esos 5.200 en realidad eran 4.800 algo. Exacto. Pero, ¿y con cuánto lo dejó Evo Morales? Bueno, está más o menos por los 6.500. El gobierno de facto perdió como 1.500 millones. Ya, yeah. ¿y cuánto No sé si la prensa, mismo? José, eso siempre... Como una reflexión, ¿no?, a, a, a, la, a la profesión, porque también es importante genera una autocrítica nunca se hizo una evaluación de por qué se perdió tantas reservas en el gobierno de facto y, y no se hizo ningún tipo de digamos de señalamiento y por qué perdieron 1500 millones ¿no? ¿Ah? hay hay algunos analistas ahora que eran ex directores del Banco Central y ahora son analistas y te hablan todas las reservas, las reservas. ¿Y, y qué hicieron ellos cuando perdieron tanta plata qué explicación le dan al país Jimena que sabrán explicar por qué perdieron tantas reservas. ¿Le pueden decir que por la pandemia? Pero ahora, que ¿explican dónde se ha ido esa plata, pues. Que, esto, que expliquen si compraron respiradores, ahí. José, si compraron medicamentos, si gestionaron por lo menos vacunas. Que lo expliquen. Entonces, yo los lo yo yo lo, lo emplazo ¿no? a que hagan esa explicación. Pero, yendo al razonamiento, José y Jiménez, si descontamos eso, cuatro mil novecientos. Hace el, el último dato que tengo era que hemos perdido como 4 mil, estamos con 4 mil 877. Hemos perdido como 20 o 30 millones de dólares en reservas. Estamos manteniendo. Obviamente, la valorización del oro en sus vaivenes también te juega un papel complicado, ¿no? Y para eso viene la ley, el anteproyecto de la ley del oro. ¿Por qué? Porque si tú tienes activos, liquidez, y un activo físico, que es el oro monetario Como una casa Si esta casa se desvaloriza, ¿qué haces? ¿Qué pasa, Jimena y José, si tu casa va bajando de valor? ¿Qué haces? La tienes que vender para no seguir perdiendo valor ¿Mm? El oro está bajando Claro, hay unas fluctuaciones que se dan hacia arriba y hacia abajo pero lo importante es que el Banco Central tenga la oportunidad de gestionar este portafolio de activos internacionales como lo haría cualquier Banco Central. Cualquier Banco Central en el mundo puede monetizar su oro monetario, pero manteniendo el patrimonio y, en todo caso, aumentando el valor. Pero esa es una gestión que tiene que tener los grados de libertad que lo tienen los bancos centrales. ¿Por eso se está vendiendo el oro? No se está vendiendo está? nada, no, se está dando la posibilidad de gestionar los activos internacionales de una manera tal que no haya pérdidas patrimoniales uh -huh. por esta, por mantener el oro así, por mantener una casa que, por decir, por una rajadura o un, un descenso de terreno va perdiendo valor y tú no puedas monetizarla. ¿Mm? Ministro, con respecto al FIP me queda claro que nuestra tendencia es ...a recuperar los niveles pre-pandemia. Con respecto a la reserva ...que llegamos a tener en determinado momento... ...creo que 16 mil millones, ¿correcto? En su momento, 15 mil millones. Este, ¿La tendencia es... ...estática, eh, subir... ...seguir bajando? No, en este momento... ...comercio exterior... ...se ha mejorado. Hay superávit comercial. Estamos manteniendo las reservas, como les decía... ...con variaciones mínimas... ...y... Eso está permitiendo que las reservas se estén manteniendo. ¿ah? Si haces un cálculo de, en estos meses, la cantidad de reservas que teníamos, o a sea, las que tenemos, digamos que se hayan perdido entre 20, 30, 40 millones. Haber perdido 1.500 millones, está clara la diferencia. ¿Dónde está la gestión? Y ahí el Banco Central y otras entidades han empezado, a, fundamentalmente el Banco Central, a adoptar medidas para que muchas de las divisas no se vayan de una forma inadecuada del país. Ministro, yo quiero ir a una pregunta eh, que es palpable para la ciudadanía, para cualquier persona, porque es algo que lo siente y que lo vive. Eh, ¿Existe la posibilidad de la universalización de las facturas? Porque dicen que eso va, puede ayudar a dinamizar la economía en el país. Bueno, hay un régimen tributario, tenemos que analizar esas posibilidades, eh, porque, como decía un economista Holström, ¿no? Uh -huh. a veces el mejor incentivo es no dar incentivo. Hay que tener cuidado, hay que analizar si eso va a dinamizar efectivamente. Es, un, es una propuesta, uh -huh. hay que analizarla, la vamos a analizar. La, estoy viendo, nosotros... la estoy viendo lejana, sí. No, no de ninguna manera, estamos dispuestos a analizarla, pero los regímenes tributarios tienen que tener el incentivo a declarar correctamente. Y date cuenta, Jimena, que ya, ya hemos pasado más de medio millón de dólares en la devolución del reintegro en efectivo del IVA, eso es algo muy importante. ...en la cultura tributaria de los agentes que tienen la capacidad de... ...o sea, pueden pedir sus facturas, el incentivo correcto para pedirlo... ...y hacerles la devolución del incentivo que no tenían... ...porque su ingreso era menor a mil bolivianos... ...y no había nada que les diga, oiga, pidan las facturas... ...porque de aquí se pueden descargar. Te quiero mostrar, Ministro... ...yo sé que mucha gente lo sigue a Gonzalo Chávez... Y mucha gente dice, ah, pero Gonzalo es pura teoría y siempre le busca el pelo en la leche. He eh, escribido que un tuit sobre esta venta de las joyas de la abuela, si lo puedes poner, por favor, eh, Gabriel, para mostrárselo al ministro. Dice así, Gonzalo Chávez, el gobierno abre el candado constitucional para la venta del oro de las reservas internacionales. ¿Realmente estamos raspando la olla para que tengamos que vender las joyas de la abuelita? Este, Comente esto, ¿de qué se trata? Para que la gente entienda... Para el ciudadano común. Yeah. A ver, bueno, el comentario que hace Gonzalo Chávez es de un analista opinador que 14 años le ha dado muchas predicciones al modelo económico y nunca le ha dado pie con bola. Es la verdad. Y se lo he dicho en una anterior oportunidad. Pero independientemente de ese hecho, nosotros podemos afirmar que los activos se tienen que gestionar de una manera tal que no se pierda patrimonialmente la riqueza de ese activo. Mantenido así como oro monetario, no tiene ninguna posibilidad de ser gestionado. Si se pierde el valor, ¿qué pasa si la cotización del oro, por alguna XZ razón, se va de picada? ¿Qué pasa con el nivel de las reservas? Se cae. Entonces, ¿qué hace un gestor de un, de un portafolio de activos? Los puede vender, los puede, o también puede comprar, pero con ciertos cobertores, ciertos paraguas, de tal manera que el valor patrimonial no sea afectado. Esa es la, una, la finalidad, y muchos bancos centrales del mundo lo hacen. Más bien, nosotros éramos uno de los pocos bancos en el mundo que no tenemos esa posibilidad. Ahora, la compra de oro, ¿qué va a hacer? Va a permitir al Banco Central comprar oro y ese oro dore, se llama, no es, un, no es un oro monetario, hay que refinarlo. Tiene que cumplirse ciertas, ciertas características de ley José y Jimena. Y ese oro vale más, refinado, y eso puede incrementar las reservas internacionales. O sea, esta, este anteproyecto de ley es un anteproyecto, muchas gracias, para gestionar de manera eficiente un portafolio de activos de una institución importante que es el Banco Central. Y en ninguna forma, esta es una carta blanca para vender eh, las reservas y, y dejar, al porque ahí va, va a estar el valor patrimonial de todos los bolivianos y se va a ver. Ajá. Entonces, es infundado lo que dice este... No estamos opinado. tan bueno, entonces, como para vender las joyas la, la joya de la abuela, sino que... Estamos tratando de hacer plata lo que tenemos ahí guardadito que no nos da nada. Bueno, gestionar de manera tal que no haya pérdidas patrimoniales. Así como tenemos al oro, puede perder como puede ganar. Pero si le das grados de libertad a la autoridad monetaria, monetaria que gestione el portafolio de una manera tal que el valor patrimonial de las reservas no baje, creo que es adecuado ese tipo de instrumentos, de grados de libertad para tener instrumentos financieros que le permitan hacer eso. Quiero mostrarle, Ministro, lo del... Ponerlo a los diarios que hablan del crecimiento del FMI. El gobierno de Bolivia hizo una previsión de 4.3, lo último que vimos del Fondo Monetario del Banco Mundial creo que fue 4.7, y ahora el FMI habla de que Bolivia va a crecer 5.5. ¿Cómo es que hemos superado la propia expectativa propia, por favor? Bueno, la, el Banco Mundial, el FMI, tienen sus propias metodologías. Nosotros, como Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, conjuntamente con el Banco Central, hemos analizado escenarios y hemos establecido que, de una manera prudente, que nuestra tasa de crecimiento prevista para esta gestión está en el orden entre el 4.3 y 4.4 por ciento. Entonces, eso depende de las metodologías que use cada, cada país, digo, cada institución como el FMI, el Banco Mundial, la CEPAL, son metodologías. Entonces, eh, es posible que en alguna de ellas, digamos, eh, hay algunos elementos de algunos supuestos y en otras no. Entre las recomendaciones que daba el FMI para que suba el 5.5% 5. 5 estaba la liberación de las exportaciones. Y es algo que también piden eh, los, actores, los actores cruceños, ¿no? los empresarios. Lo pueden exportar en la medida que el mercado interno esté abastecido. Uh -huh. ¿Pero eso es liberación de exportaciones? Claro, porque... Si tú ves en algunas economías, incluso que no, sean, no se conocen mucho, como la de Suiza, que es una economía de otro corte ideológico, entre de sus leyes está asegurar primero la demanda interna, el mercado interno. De ahí les permiten hacer exportaciones. Ahora, ministro, ¿qué va a pasar con la moneda? Eh, ¿Cómo se va a evitar la devaluación de la moneda? Tomando en cuenta lo que está pasando en los países de la región, ¿no? Bueno, ahí hay que tener bastante cuidado. Los países vecinos tienen regímenes cambiarios flexibles, eso significa que lo determinan las fuerzas del mercado, no lo determinan sus bancos centrales. Por lo tanto, cuando hay un problema, hay un ruido, hay, un, hay miedo en los inversores, todos sus recursos van afuera, pero no se van en, en reales brasileros o en pesos argentinos o en soles chilenos. Se van en dólares. Por eso las grandes fluctuaciones de la, y devaluaciones de la moneda, devaluaciones nominales de la moneda de cada, de cada uno de esos países. Por lo tanto, ahí hay que tener eh, bastante cuidado porque otra vez cuando vuelve la calma, otra vez vuelven a tratar de encontrar sus niveles y esos vaivenes... ¿Significaría que la economía boliviana tuviera que bailar al ritmo de... de ¿Se de... descarta una devaluación entonces? Descartamos en este momento una devaluación. No no lo hemos sugerido y más bien el nivel de reserva lo estamos manteniendo eh, estable en este tiempo. Uh -huh. Ministro, ¿tenés este, el periódico ahí que dice que se recaudaron 240 millones de bolivianos por el impuesto a las grandes fortunas? ...que es como 35 millones de dólares... Eh, ...yo les quería comentar que estuve conversando... ...las últimas dos semanas con algunos empresarios... ...y me dicen... ...no sabes cómo ha frenado... ...la inversión, este impuesto... ...se eh, lo calcula eso... ...hay cómo medir eso, es verdad, no es verdad... ...que se frenan las inversiones porque... ...muchos prefieren no visibilizarse... ...para no tener que pagar el impuesto... ...falta de conciencia tributaria... ...de los que más tienen primero la evaluación del impuesto, 35 millones de dólares recaudados, y luego, ¿frena inversiones eso o no es real? A ver, este es un impuesto al patrimonio de las personas físicas, no es un impuesto a las firmas o a las empresas. En todo caso, si digamos yo quisiera que me alcance este impuesto, tal vez invierte en mi empresa, porque ahí no le no no no le va a caer el impuesto del IGV a la, a la empresa. Entonces se eh, desmitifica el hecho de que reduce la inversión. Y es claro que hay en Bolivia eh, gente acaudalada que puede contribuir al Estado, puede hacerlo. En otros países los umbrales no son como el que tenemos ahora de... 30 millones de bolivianos, como 4.3 millones de dólares. Ya desde los 100 mil dólares ya empiezas a pagar, como en, en Uruguay en Colombia es a partir del millón de, de dólares que ya tienes que empezar a pagar. Aquí hemos puesto un umbral de 4.3 millones, y si tienes menos no lo pagas. Así que eh, ese argumento, José, de que Desestimula las inversiones, se cae por su propio peso, porque más bien la, la manera en que, digamos, no quisieras que te alcances es usar esa tu riqueza personal patrimonial e invertirla en, en algún negocio empresarial. Porque ahí no le va a llegar el IGF? Eh, ministro, quiero volver un momento al tema de la devaluación. Me queda claro que no va a haber devaluación, pero me preocupa lo que está pasando con lo que está ingresando de Argentina, porque están tan bajos los precios en Argentina y en Brasil de los productos que se desincentiva la producción boliviana, ¿no? O sea, hay productos que es preferible no producir, se despide a la gente, porque se importa por contrabando y te sale más fácil, más barato. Porque los precios allá están muy bajos. Sí, el flagelo del contrabando es un problema de la economía boliviana, no, no jamás lo vamos a negar, pero se están tomando las medidas. Hemos tomado la iniciativa de eh, incrementar los aranceles para productos alimenticios, se están haciendo operativos importantes en la frontera en Yacuiba-Bermejo para eh, frenar el contrabando, ya el SENASAC ha hecho operativos importantes, lo estamos haciendo también en, la, en el lado occidental, el viceministerio de lucha contra el contrabando que depende del ministerio de defensa y es la entidad rectora de la lucha contra el contrabando y está aplicando operativos importantes, no podemos decir dónde, y la aduana coayuba, es coayuvante en esa tarea, pero la aduana la finalidad fundamental es cobrar los impuestos por la importación de ciertos productos y ocasionalmente si encuentra que hay un, hay subdeclaraciones considerar muchas de esas mercancías como eh, declaraciones no correctas o en algún caso como contrabando, pero la finalidad de la aduana no es luchar contra el contrabando directamente, para eso hay el viceministerio de la lucha contra el contrabando, pero esto es integral, ¿verdad?, tiene un propósito unificado, coordinado con otras instituciones, el que está haciendo... ...buenos operativos. Tenemos un plan que ya está en marcha y vamos a ver los resultados de esto en las siguientes semanas. en el panorama general, en la mirada general, ¿usted ve que vamos bien, las inversiones van bien, el empleo? Bueno, la Cámara de Industrias ha señalado que ha mejorado, aunque ellos siempre han señalado que no es suficiente, ¿ah? están en sus declaraciones... La balanza comercial es positiva. Ya vamos en un acumulado de balanza comercial enero-abril de 453 millones de dólares. ¿Mm? A la misma fecha, el año pasado, era 28 millones, nada más, o sea, hay buenas cifras ahí. Vemos que también eh, el acumulado de exportaciones enero-abril ha pasado de 2.282 millones de dólares a 2.643 millones de dólares. Eso es algo bastante... o oh, perdón, eso es en importaciones. En exportaciones hemos pasado de 2.311 millones, Jimena y José, a 3.096 millones, una una variación en valor del 34%. Y En importaciones también hemos aumentado en menos porcentaje, pero hemos aumentado de 2.282 ...a 2.643 millones. Esas son cifras que están reflejando que las actividades económicas van en, en ascenso. El desempleo que estaba en enero de 2021, de este año en 9.7, ahora está en 7.6. Obviamente tendríamos que seguir haciendo más esfuerzos para lograr los niveles que teníamos prepandemia... ...que era una tasa de desempleo del 4,8%, ¿no? Pero ¿cuánto eso tiempo, es gradual. ¿Cuánto tiempo puede tomar, Ministro, ponernos a los niveles de la prepandemia en general en reserva, eh, ponernos en, en tamaño del PIB, en, en empleo, en desempleo? ¿Cuánto tiempo nos puede tomar? Bueno, quiero explicarte algo. Los flujos son como las intensidades por unidad de segundo, por unidad de tiempo. ¿Eso qué significa? Que tú, digamos, para aumentar la producción de un cultivo tienes que primero... Preparar la tierra, sembrar, cuidar, cosechar, eso es un flujo de tiempo, lleva tiempo. Las variables que hablamos, que son el, la producción, la, la, la generación de actividad económica, el consumo, esa dinamización, lleva su tiempo. Nosotros hemos estimado entre un año y medio a dos para volvernos a recuperar por, en los niveles cercanos a la prepandemia, cercanos. ¿Ah? Un año y medio dos. Un año y medio dos. Pero eh, date cuenta que no son cosas que reaccionan inmediatamente, como los stocks. Los stocks son cosas acumuladas, como este vaso de agua, que yo ya puedo usarlo. Tuvo que haberse acumulado en algún momento. Alguien tuvo que usar tiempo para acumularlo. Cuando hablamos de la actividad económica, del PIB, del consumo, del ahorro, tenemos que entender que estas variables ocurren en el tiempo, y a intensidades, a velocidades. Uh -huh. Esperemos que esa velocidad vaya aumentando. Y ha mejorado de una velocidad, vamos a llamar negativa, una desaceleración, a una velocidad positiva. Estamos mejorando y en ascenso. Carlos Arusqueta nos pregunta, ¿países como Perú, Ecuador o Paraguay crecerán como Bolivia, dice, o crecerán más? Bueno, eso va a depender de cuánto también hayan caído inicialmente, ¿no? Y, y los eh, pronósticos señalan que van a recuperarse y Bolivia está entre, los, entre el primero y el segundo país a recuperarse. O sea que estamos entre las, los primeros países en mejorar pues, la tasa de crecimiento de la actividad económica. ¿Cómo uh -huh. bueno, el tema de construcción eh, y ventas de inmuebles, ese tipo de cosas? Bueno, esa actividad eh, hay que dinamizarla, hay que permitir que la, la economía eh, se vaya recuperando y eh, nosotros el día de ayer hemos sacado un anteproyecto de ley donde va a haber un fondo para la para la, el, la, para la generación de mejores eh, escenarios para la inversión pública de los municipios y de las gobernaciones ¿no? este fondo de inversión para la recuperación de la inversión pública FARIP se llama este fondo es de 2000 mil millones de bolivianos que le va a permitir a gobernaciones a municipios prestarse de este fideicomiso para concluir las obras que tenían estas eh, gobernaciones o estos municipios como contraparte de proyectos eh, concurrentes con el gobierno nacional entonces estos dos mil millones de, dólares, de bolivianos son un elemento que le va a permitir a las gobernaciones o municipios que en este momento no puedan prestarse y que le vamos a permitir ahora prestarse lograr completar esos proyectos y eso implica va a implicar contratación de mano de obra e empleo en las regiones uh -huh. entonces este es un esfuerzo importante del gobierno nacional nos preguntan si habrá más inyección a la banca para ayudar al sector privado sí hay elementos que bueno, nosotros podemos todavía ver eh, dentro de la banca que se pueden soltar, se pueden optimizar para que la banca tenga recursos y siga intermediando para el crédito. Uh -huh. Pero es importante lo que ha anunciado. El FARIP es un fondo de 2000 mil millones de bolivianos que le va a permitir a las regiones, gobernaciones especialmente, poder terminar aquellos proyectos que tenían contraparte local y que no han podido terminarse por los problemas económicos que tienen las gobernaciones. Entonces, las gobernaciones y los municipios que deseen poder concluir estas obras que van a generarle a su región empleo, actividad económica, pueden recurrir a este fideicomiso y van a, van a poder terminar las obras de inversión que en varias regiones del país están paradas en este momento. ¿no? José. Ministro, vino a la Copa a Santa Cruz, se reunió con la CAINCO, se reunió con la CAO, este, el gobernador de Santa Cruz se reunió con CAINCO y con la CAO, el alcalde se reunió con la CAINCO y con la CAO. ¿Usted se ha reunido con CAINCO y CAO? ¿Usted como, como ministro? No, hasta el momento no, pero sí nos hemos reunido con asociaciones, federaciones de empresarios, nos hemos reunido con ASOBAN, que es una asociación de bancos privados de Bolivia, así que... Eh, hemos tenido contacto con, con, la, con la Cámara de Gastronomía de Bolivia también, especialmente con el de La Paz. Nos uh -huh. hemos reunido. Entonces, hemos tenido acercamientos con varios empresarios privados. Esto, esto, me decía una persona, pero no sé si el dato es real, que cuando el PIB de Bolivia era 40 mil millones de dólares, el PIB de Santa Cruz era 10 mil. La contribución al PIB era de 10 mil. ¿Ese dato era correcto o no? Para no hablar de memoria, no no, no, no podría decirte que era como el 25... Eso es lo que estás diciendo, que era como el 25%, ¿no? Podría haber sido entre 27 o 22, ¿no? Te pregunto, no quiero este hablar momento, de memoria, ¿no? En este momento, siendo mil más o menos el, el PIB, ¿cuánto será el aporte de Santa Cruz? Bueno, si es proporcional, tendría que ser eh, como... 8.700 o 9.100, ¿no? Si fuera okay. proporcional a eso. Pero eso... En porcentaje. Por eso. Está yendo, digamos, más o menos como un 25%, está eh, señalando José. Eso hay que ver, hay que ver si se ha, eh, se ha dado esta, este, mismo, este mismo dato. Lo puedo comprobar dentro de un momento para darles... A ver preciso. si eso aumentó o disminuyó, ¿no? Ahora o sea, le pregunto... Eh, eh, Ministro, eh, aquí no deja de ser inquietante y sé que al gobierno le molesta que se mediatice el pedido de la reunión ¿Por qué no se da esta reunión, por ejemplo, de usted con, el, con la CAINCO, con la CAO que son las grandes cámaras acá que nosotros entendemos, por ahí no estamos en lo cierto que son autoras de gran parte de, de la producción cruceña y que tienen el sustento de la producción de este departamento ¿Qué impide esas reuniones? Bueno, ahí nosotros estamos trabajando en agendas, de, primero de, de propuestas. Los empresarios privados hicieron su, una convención en La Paz donde sacaron una declaración donde tenían un estudio, una propuesta. Nunca nos han hecho llegar al ministerio. ¿La que hicieron pública? La, claro, solo hicieron manifiesto, digamos, los resultados, pero el estudio que señalaban nunca lo llegó. Para, para analizarlo, para concretarlo. Probablemente al leer estas propuestas podamos eh, posteriormente ver eh, espacios, agendas, pero escucharemos primero las propuestas, ¿no? Le las leeremos. Que le manden entonces primero las claro, propuestas. Claro, podemos leerlas, no tengo ningún problema. Pero sí, nosotros... Perfecto, quiero, Jimena. ¿Cómo? Quiero, quiero recalcar que nosotros nos hemos reunido con empresarios, no con las cámaras. ¿eh? Nos hemos reunido con asociaciones como lo hemos hecho con Asoban, bancos privados, con asociaciones de productores. Lo, lo hacemos todos los días, así que eh, estamos primero con esa agenda, viendo la, la, la necesidad de estos productores pequeños, de estas asociaciones, que son que reflejan a nuestro entender de manera más viva lo que está pasando. Porque ¿no? las agrupaciones más grandes a veces probablemente... Eh, no captan todas esta, estas solicitudes. ¿eh? Si sí, sería un error realmente de Caínco y CAO que hagan un documento y lo mediaticen y no lo manden directamente a quien debe mandarlo. Pues. O sea, exactamente. Directa, claro. yo no lo digo por el medio, lo puedo decir por el medio, pero lo hago llegar, pues no. Exacto. Eh, si realmente no. ¿De quién era ese documento? La, era. Confederación de Empresarios Privados de, de Bolivia. Y yo lo dije en un discurso, esperamos el documento para analizarlo. Está. Si tú buscas... no sé. Yo lo dije, o sea, busquen la grabación de una conferencia de prensa porque me preguntaron si usted nos va a acoger la, y va a hacer eh, eh, eco de su que nos llegue el documento. Pregunta no, para don Luis Barberí, va a tocar Jimena. Sí, exactamente. Eh, ministro, muchísimas gracias por haber... ...y no lo presento, o sea, no, no entra en mi lógica eso. Exactamente. <ríe> Le agradecemos mucho, Ministro, por venir hasta el estudio. Muchas gracias, José, Jimena. Con esto, Ministro, ¿usted diría que está optimista? Yo soy optimista, okay. porque veo las cifras que la economía está recuperando... Eh, nuestro fondo de inversión pública de 2.000 millones también va a dinamizar la economía y como dice nuestro presidente Luis Arce, vamos a salir adelante. Muchas gracias. gracias. Una pequeña pausa.